Qué rápido pasa el tiempo. Los mellizos Jax y Gabriella de Mónaco, hijos de los príncipes Alberto y Charlene, tienen ya más de dos años y medio de edad. Nacieron el 10 de diciembre de 2014 y desde entonces han sido los reyes en cada una de sus apariciones, que han sido algo más numerosas en el caso de Jax, el heredero del trono monegasco. En esta ocasión, sin embargo, la princesa Gabriella no ha dejado a su hermano solo ante el peligro. Charlene de Mónaco se ha llevado a sus dos hijos al último compromiso de su agenda oficial, una visita a la Fundación Héctor Otto, creada hace más de un siglo, en 1916, con el fin de ayudar a los afectados por la Primera Guerra Mundial. A día de hoy, se mantiene el objetivo inicial de la Fundación como suele pasar cada vez que acompañan a sus padres en uno de los actos a los que acuden, Jack y Gabriella se han convertido en los indudables protagonistas nada más poner un pie en el centro. Sobre todo la adorable princesita, quien, lejos de la timidez que han mostrado en otras ocasiones, hizo las delicias de todos los presentes encargándose de repartir los sobres con fotos que habían traído a modo de regalo junto con algunas cestas con productos del jardín de Rot a -Gel. Según publican los medios locales, la princesa Charlene saludó con estas palabras. Hola. Estoy encantada de estar aquí hoy. A continuación, la mujer de Alberto de Mónaco animó a sus hijos a decir hola a todo el mundo. Os voy a presentar a Jaxia Gabriella. Para la ocasión, Charlene escogió un look bicolor, con unos pantalones blancos ajustados y blusancha en un tono azul oscuro. El príncipe Jax, con su larga melena rubla ondulada, llevaba una camisa blanca con pantalones oscuros, mientras que su hermana Gabriela estaba preciosa con un vestido blanco con estampado de flores moradas y mariposas, y sus rizos adornados con un lazo negro.